Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Hoy es jueves 4 de junio y vamos a iniciar con las conferencias donde informamos todos los días acerca de los programas del bienestar. Agradecer. Gracias, Alejandro. Adelante. Gracias, secretaria Alejandro Alemán. Eh, para el sitio Más Reformas, Mejor Trabajo, que es una iniciativa de la Red de Mujeres Sindicalistas, eh, me da la impresión de que este el programa de bienestar es una política de gobierno, es decir, si va a funcionar o no va a funcionar, se va a ver a lo largo de lo que es el sexenio. Entonces, eh, eh, y el bienestar es una meta, entonces ahí el, el que va a decidir qué está funcionando es la misma población como está. Sin embargo, en este momento estamos en una situación de emergencia económica. La eh, epidemia ha, ha detenido esta, esta situación, entonces a mí me gustaría saber cuál es el, el impacto dentro de, de los campesinos, dentro de los trabajadores del campo en relación… Con, eh, con este detener de la economía. Y en el caso de los de, de los obreros, y esto es para la secretaria, el, el tema sería que estamos en un nuevo entorno de eh, marco laboral para los obreros, si realmente se pueden sentir protegidos si realmente pueden pensar que está en un, eh, el gobierno está viendo por ellos no si, si realmente se respeta el derecho de huelga si, si, si este si las comisiones mixtas de trabajo en los sindicatos están funcionando si hay un diálogo que permita la democracia sindical gracias Voy a ser bastante breve, creo que ya el tiempo se nos está yendo. En el caso del programa, recordarles que… y justo dieron los datos. Nuestra meta es 430 mil sembradoras y sembradores, lo que significa que ellos van a estar empleados desde que se inscriben en el programa. Y si hacen su trabajo, que es la siembra de arbolitos, el cuidado de esos arbolitos, pues van a percibir por su trabajo 4.500 pesos mensual y 500 pesos que es en ahorro de aquí hasta el 2024. Ese es un compromiso, es el compromiso que tiene la secretaría y decirles que justo en estos meses, estamos hablando mayo junio y lo que termina de estos meses, eh, la presentación de 200.000 mil más. Pues estábamos hablando de la meta. 430 mil para este año, entonces sí, apoya muchísimo directamente a campesinas y a campesinos de 20 estados de la República, de diferentes ejidos, de diferentes comunidades. Eh, comentar eh, respecto al tema de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, hemos planteado aquí en este espacio esta estrategia de apoyar desde la base hasta la clase media, el 70 de las familias en México, ello incluye a todas las trabajadoras y los trabajadores, que sabemos que muchos de ellos viven al día y están pasando por una situación eh, pues muy complicada, incluso hasta para lo más indispensable. Y por eso parte de esta estrategia, no nada más de la generación de los dos millones de empleos, sino de poder apoyar a través de los programas y a través de los créditos a esa población que, pues mujeres y hombres que viven de su trabajo y que en un momento determinado como este tuvieron que suspender sus labores. Eh, y respecto al tema sindical, decir que en efecto, como nunca antes, tenemos un gobierno eh, que protege y apoya la organización de los trabajadores. Y yo creo que estos momentos del COVID eh, también nos, nos muestran no solamente la necesidad que existe de que haya una organización colectiva para poder negociar de manera conjunta con los empleadores y llegar a acuerdos, sino también la importancia que tiene justamente la reforma laboral y la implementación de la democracia y de la libertad para el mundo del trabajo, algo que nunca hubiésemos pensado y que hoy estamos ya aterrizando e implementando en nuestro país. Se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana, mañana 5 de la tarde eh, en este mismo lugar, Palacio Nacional. El día de mañana vamos a eh, seguir hablando de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa eh, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo, por lo cual estaremos aquí acompañando e informando. Muchísimas gracias, gracias a los dos gracias. y a los medios gracias. de comunicación. Hasta luego. Hasta luego muchas gracias. Muchas gracias.